Seguimos con los avances de residencial Senda. El pasado lunes se continuó con la excavación de vigas de conexión, el armado de los últimos castillos y la colocación de parrillas de zapata. Durante la semana se vino realizando el perfilado de los cimientos colindantes, luego se hizo el encofrado y vaciado de las falsas zapatas para el tanque cisterna. El día miércoles se inició el colocado de castillos para así el día viernes colocar las armaduras de vigas de conexión. Este martes se realizó el vaciado de concreto concluyendo así las zapatas y vigas de conexión. En senda seguimos trabajando para brindarte los mejores espacios con la mejor comodidad.